Joaquín, Joaquín Carrillo Farga, es un placer saludarte el día de hoy. Muchísimas gracias por atender a esta solicitud para que nos platiques acerca de lo, de lo mucho que sabes, de, de lo mucho que entiendes y de lo mucho que puedes transmitir a la comunidad. Muchas gracias, Joaquín. Para servirte. Ronnie, muchísimas gracias por ocupar tu tiempo para regalarnos un poco de lo que el IMEGEN está haciendo por México y por los pacientes con estos desórdenes raros. Muchas gracias, Ronnie. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Esta charla no solamente la van a ver personas de México, la van a ver personas del cono sur, gente de Europa y de Asia Oceanía, porque nos solicitaron que lo que digan los mexicanos quieren conocerlo. Entonces, se los informo porque seguramente que ustedes en algún punto recibieron alguna notificación de que los están viendo en alguna parte fuera del país. Perfecto. Ok. Yo lo primero que les pido es que empiecen en el orden que ustedes quieran y nos comenten lo que ustedes entiendan necesario para que podamos conocer. ¿Les parece bien si iniciamos con Joaquín? Adelante. Por favor, querido amigo. Muy bien. Bueno, esta cuestión de las enfermedades raras es muy interesante porque eh, se han dividido en enfermedades raras y ultra raras según su frecuencia y la verdad es que si uno las suma todas ellas, por ejemplo, hablando de enfermedades lisosomales, David, que nos interesa mucho, es parte de lo que hacemos. Eh, lo curioso es que si sumamos todas las diferentes enfermedades que a lo mejor tienen una incidencia de una persona por cada 100 mil nacimientos, si las sumamos todas, por ejemplo, en particular las lisosomales, y no estoy hablando de otras más, eh, estamos hablando de una frecuencia de una persona por cada cinco mil. Entonces el punto es que si las juntamos ya no son tan raras. ¿verdad? Yo me acuerdo, y voy a platicar esto como una anécdota, a mí siempre me han gustado desde que era estudiante, y me acuerdo que en la Facultad de Medicina mis profesores me decían, oiga Carrillo, usted... ¿Qué andan metido con esas cosas? Usted estudia la amibiasis y la tuberculosis, que son problemas de salud en México. Y yo le decía a mis profesores, bueno, señor profesor, yo lo entiendo y respeto lo que me dice. Sin embargo, eh, podemos caer en el error de dividir a nuestros pacientes en dos grupos. Los pacientes de primera clase, que son los que tienen amibiasis o tuberculosis o cirrosa alcohólica, ¿verdad?, y los pacientes de segunda clase, que son los que tienen una enfermedad rara, pero que, según yo, tienen exactamente el mismo derecho a ser diagnosticados y tratados que aquellos que tienen una enfermedad más común. No podemos ver esto como un problema estadístico. A lo mejor las personas que se ocupan de la política de la salud y todo esto lo pueden ver así, pero yo como médico no lo puedo ver así porque me parece que si empezamos a dividir hacia los pacientes, eso podría convertirse en una forma muy sutil, pero muy perversa de discriminación. Y eso me parece que no es correcto. Yo, yo pienso que el médico y la, las personas de, que nos dedicamos a la salud debemos de tratar de aprender a diagnosticar primero, a diagnosticar todo lo que podamos, todo lo que nos quepa en el cerebro. Nadie, absolutamente no hay nadie en el mundo que pueda tener una visión ni siquiera parcial de todas las enfermedades que hay, hay muchísimas y dentro de estas enfermedades raras hay miles miles de ellas muchas de las cuales ni siquiera conocemos bien pero el punto es que debemos de tratar de diagnosticar todo lo que podemos y ayudar a todos los pacientes y no hacer ninguna diferencia, si usted tiene una enfermedad común, usted tiene el mismo derecho a ser diagnosticado y tratado que si tiene una enfermedad rara no sé qué opinas tú, Ronnie. Estoy mil por ciento de acuerdo contigo, Joaquín. Tú dijiste algo aquí muy importante que hasta lo anoté. Nosotros hemos siempre escuchado que en las estrategias de guerra hay que dividir para conquistar. Yo creo que no. Nosotros no podemos dividir para conquistar y mucho menos. En cuando se trata de enfermedades raras. Ahora, como médicos, para mí son enfermedades como cualquier otra enfermedad. De que nos dedicamos a un nicho que mucha gente no cree que es importante, pero que al contrario tiene suma importancia, porque cada vez más están saliendo tratamientos para estas enfermedades y poco a poco, los médicos que quizás un internista uh, o algún cardiólogo, algún oncólogo, etcétera, van a tener que eh, tener esta necesidad del conocimiento para poder usar estos medicamentos y cómo aplicarlos. Ya no lleguemos a, a lo que se diga el diagnóstico, sino a los tratamientos. Entonces, yo creo que Definitivamente tenemos que no dividir, sino al contrario. Tenemos que juntarnos para poder conquistar. Y independientemente que cada día se van haciendo diagnósticos más oportunos. Cada día se van reconociendo más la labor de personal de salud que nos dedicamos a este nicho tan importante que ha sido olvidado, que ha sido dividido, ¿sí? Cada día yo veo que estamos cobrando más importancia. Entonces, lo que tú dijiste al principio, estoy mil por ciento de acuerdo contigo. México las Américas, Latinoamérica, como le queremos llamar, tenemos que juntarnos, tenemos que hacer un trabajo colaborativo, uno, para ponernos de acuerdo, como hermanos latinoamericanos, ¿cómo vamos a hacer esta estrategia para no dividirnos, sino al contrario, para juntarnos? Mejorar aún más estos diagnósticos y por qué no empezar a hacer investigación para estos tratamientos huérfanos, para estas enfermedades de baja prevalencia, raras, huérfanas, ultra raras, etcétera. ¿Sí? tenemos todo el potencial. El InmeGen, donde yo ahorita me encuentro laborando tenemos pensado un pequeño proyecto justamente de ampliación de nuestro laboratorio de diagnóstico genómico. Estamos hablando de aproximadamente casi 3.000 metros cuadrados de espacio que le vamos a dedicar justamente al diagnóstico y a la investigación de estas enfermedades raras. ¿Y por qué no? investigación de futuros tratamientos entonces tiene que ser algo colaborativo no. yo estoy muy agradecido muy agradecido por haberme ido a la genética cuando yo quería ser urólogo sí. me pude haber ido a la cirugía y, y, y, y ser muy y, rico y, y, y, y serme millonario etc me decidí ir a la genética por alguna razón algo en mí me llamó ahí y por algo estoy donde me encuentro ahorita. Es cierto que nuestros caminos mm, a veces no entendemos por qué estamos en el lugar que estamos hasta que ya estás ahí y pasas un tiempo. Y yo creo que mi función vital es justamente esto. Entender y hacer entender a la demás comunidad médica y a nuestros gobiernos, etcétera, que las enfermedades raras, de raro, no tienen nada más que la prevalencia, porque son pacientes igual que cualquier otro. ¿no? Entonces, yo estoy me siento tan afortunado de estar en el INEGEN, me siento tan afortunado de tener una amistad y un, y un, eh, un, un tipo de hermandad de trabajo con Femexer, con David, porque muchas veces empezamos pequeñito y al cabo de años es una gran, gran, gran obra, no nada más humanitaria, es una gran obra de arte que con el tiempo se empieza a apreciar y empezamos a entender los mensajes y se empiezan a hacer textos al respecto. Es lo que se tiene que empezar a hacer. Hace, permítanme comentarles lo siguiente. Hacía muchos años, muchos años, yo observaba que todo el trabajo que teníamos que hacer a favor de las enfermedades raras, sobre todo las lisosomales, como tú conoces bien, Joaquín, iba a ser un esfuerzo enorme y que a la mejor no alcanzaba para los nuestros, pero iba a alcanzar para otros. Eso era seguro. La continuidad y la determinación en el trabajo, Finalmente obtiene resultados. Yo charlé la otra vez con una persona que te conoce muy bien, Joaquín, y me dijo: el doctor Joaquín Carrillo, cuando vio a mi hijo, ya sabía que tenía un lisosomal, estoy hablando un lisosomal, ya sabía que tenía, sin ni siquiera hacer nada. Le observó la mirada, le observó el cuerpo, le observó las manos y dijo, este es un lisosomal tipo tal, tal, tal. Cuando eh, fui referido, referido, perdón, a el Instituto Nacional de Pediatría, me dieron ese diagnóstico específicamente, eh, eh, el doctor Reines, me dio ese mismo diagnóstico, exacto el que había dicho el doctor Carrillo. El estar charlando hoy con ustedes, no hace más que confirmarme que los tiempos, se han enriquecido con la colaboración de personajes como ustedes. Joaquín Carrillo es un referente obligado en todo el mundo y es mexicano. Ronnie Kersenovich, estuve analizando un poco, leyendo acerca de la trayectoria de Ronnie, y como acaba de decir, es un hombre al que lo entiendes como enamorado de lo que hace y dispuesto a poner lo mejor de su parte. Yo también me siento no solo contento, sino muy orgulloso de que Joaquín sea mi amigo, de que Ronnie sea mi amigo, pero no solamente de que sean mis amigos, sino de que son dos de los hombres que incorporan al escenario nacional una trayectoria con esfuerzo verdaderamente importante y destacado. Cuando alguien habla acerca del diagnóstico de los lisosomales mediante la hematopatología, siempre digo, pregúntale a Joaquín. O sea, él es el que te va a decir exactamente qué pasa con ese tema. Eso recientemente me lo preguntaron, Joaquín. Les quiero comentar que hoy por la mañana, dado que la agenda no terminó por cuadrar, Santiago March adelantó su entrevista, que voy a juntar con la de ustedes. Eh, él ofreció una disculpa por no poder estar al mismo tiempo, pero con salud le exegí. Tenía ya un, un, un asunto de agenda que no podía faltar. Bueno, eh, él me decía... Antes de la entrevista de hoy por la mañana. No, no, la trayectoria de Joaquín, la trayectoria de Ronnie. David, ¿en serio voy a estar con ellos? Sí, sí, vas a estar con ellos. Me dijo, conozco al doctor Joaquín Carrillos, es uno de los importantes de México. Yo les quiero preguntar a los dos y contéstenme en el orden que quieran, ¿qué parte de lo que ustedes observan hoy mismo en el escenario nacional modificarían a favor de un trabajo más específico a favor del universo de los pacientes que viven con estas enfermedades? Joaquín. Sí, me gustaría contar eso. Lo que pasa es que uno de los problemas que tenemos con todas estas enfermedades raras, lisosomales u otras, es que precisamente hace falta educación. ¿Por qué? Porque si un médico, por ejemplo, nunca ha oído hablar de una enfermedad porque es imposible que en la facultad de medicina nos enseñen todas estas enfermedades, pero por eso hay cursos de posgrado, por eso hay congresos, simposia, en fin. Eh, el punto que a mí me parece más problemático es el de la educación. Desde luego podemos hablar después de los tratamientos, yo como anatomopatólogo pues no, no hago tratamientos, yo no, no distingo la aspirina de la vincristina, soy patólogo, entonces no, no pretendo saber de eso. ¿verdad? Pero sí me doy cuenta de que uno de los problemas graves es esto. En un simposio, en un congreso eh, hace pocos años en Madrid, estábamos platicando de esto y un grupo de allá también de pacientes que tienen enfermedades raras mostraban algunas estadísticas muy interesantes y veíamos cómo el tiempo promedio de diagnóstico para una de estas enfermedades en los países desarrollados es alrededor de siete años. Hasta que alguien de pronto se le prende el foco, ¿verdad? Y dice, ah, pues vamos a estudiar por este lado y por otro. Y esto ocasiona muchos problemas, porque cuando el tratamiento se pospone, hay una serie de complicaciones que ya no pueden ser revertidas. Los tratamientos evitan muchas de estas complicaciones si se dan a tiempo. Entonces, una prioridad fundamental, me parece a mí, es el diagnóstico temprano. Pero para hacer un diagnóstico hay que conocer la enfermedad y para esto se requiere educación, empezando por la parte clínica, porque muchas de estas enfermedades a veces las diagnosticamos eh, clínicamente, sobre todo cuando ya tenemos alguna experiencia y hemos visto algunos casos. Me acuerdo una vez, y les voy a platicar una anécdota simpática, todavía teníamos el instituto allá en la Ciudad de México, y tenía una secretaria, pero que era muy viva, y se fijaba mucho en los pacientes y en todo esto, y me acuerdo que un día me, me marca mi oficina. Y me dice, fíjese que eh, tal doctora, una genetista muy, muy buena, dice, nos manda un paciente con el diagnóstico de mucopolisacaridosis. Dice, pero, está muy bien, pero no es una mucopolisacaridosis. Dice, es una mucolipidosis 2, la secretaria. ¿no? Porque yo ya le vi la carita y las encías y tiene esto y lo otro y bueno, me, me daba mucha risa eso, porque una persona que es viva, verdad, que es lista, eh, necesita ver esto para poder aprender. Si nunca se ha visto, es muy difícil hacer el diagnóstico. De algunas de estas enfermedades, el médico promedio, aunque sea un muy buen médico, a lo mejor ni siquiera ha oído el nombre de ¿sí? su vida. Entonces, es complicado. Muchas veces los pacientes nos dicen, es que yo sé más que el doctor, porque yo ya leí en internet y en realidad están muy bien preparados, ¿verdad? Entonces... Me parece que la educación es fundamental. Imposible meter todo esto en el pregrado, pero sí hay una serie de cursos y cosas que se pueden hacer eh, y me parece que es la parte fundamental, porque muchas veces el diagnóstico no se hace porque el médico ni siquiera sabe que existe esa enfermedad. Y además, no tendría por qué saberlo. El médico tiene muchísimas cosas que hacer, ¿verdad? Pero bueno, alguna gente que le guste esto, como veo el entusiasmo de... De, de Ronnie, que ya está metida en estas cosas, sería importantísimo hacer. Nosotros, por ejemplo, hemos tratado de, tú, tú lo sabes, David, de diseñar estrategias de diagnóstico que sean simples, porque, claro, en el IMAGEN, en lugares como estos, tienen secuenciadores de última generación y todo esto, y pueden hacer diagnósticos impresionantes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en un país pobre, de Centro, Sudamérica o de África o algún país perdido de Asia, ¿qué pueden hacer? Y entonces nosotros lo, lo que hacemos es eh, intentar encontrar estrategias de diagnóstico baratas, sencillas y que estén al alcance de cualquier laboratorio. Tú lo has visto, por ejemplo, nosotros empezamos a ver, yo empecé a ver hace, la primera enfermedad que vi la vi hace 52 años, lo que parece poco probable porque... Si ustedes me ven, no me veo más grande que de 35. Sin embargo, hace 52 años vi mi primer caso de enfermedad de Gaucher. Y entonces me empecé a interesar por la morfología de las células sanguíneas en estas enfermedades. Y en este tiempo, son enfermedades raras, pero hemos juntado eh, más de mil casos de enfermedades lisosomales. Y entonces hemos ido viendo que en los frotis, a veces con una tinción habitual de Romanovsky, con un Wright un Jimsa, se pueden ver cosas que a veces son totalmente diagnósticas, o a veces son, si no son totalmente diagnósticas, nos orientan. Y entonces es otra de las cosas, por ejemplo, Ronnie hablaba de hacer investigación sobre los tratamientos, y claro que hay que hacerlo, no se lo podemos dejar esto nada más a los países desarrollados, pero nosotros hacemos investigación en lo que nosotros sabemos hacer, que es en el diagnóstico. Y entonces resulta que, por ejemplo, si yo veo un niño recién nacido, un frotis, yo puedo diagnosticar, una sin hacer más, unas 30 o 40 de estas enfermedades raras, solamente viendo un frote de sangre teñido con eso. Porque no solamente están las disosomales, están defectos sanguíneos como la enfermedad de Chedagy, ferocitosis, eriptocitosis, eh, estomatocitosis, un montón de, de, de cosas que uno puede detectar en el frote. Y ahí incluso sin tener mucha clínica, no que no es lo ideal. Lo ideal es empezar siempre por el estudio clínico. Lo interesante es que un frotis o una atención habitual está al alcance de cualquier laboratorio del mundo, aún en el país más, más pobre está al alcance de esto. Y nosotros hemos ido caracterizando estas enfermedades y es parte de lo que hacemos. Claro, nos cuesta trabajo porque te podría decir que de alguna enfermedad, muy rara, tengo solo un caso en 52 años y de otras tengo a lo mejor 50 o 30, pero... De algunas muy raras es esto. Entonces, para ir caracterizando esto, se requiere mucha paciencia e ir viendo todas estas eh, alteraciones. Que muchas veces en los libros yo veo como que las ponen como alteraciones inespecíficas, pero no lo son. Cuando uno las estudia con más profundidad, se da cuenta de que hay alteraciones muy claras de una enfermedad o de otra, o a veces totalmente diagnósticas. Nosotros, por ejemplo... Uh, lo que se hace generalmente para el diagnóstico de estas enfermedades es ver la clínica, después eh, hacer el estudio, por ejemplo, en enfermedades disosomales, hacer un estudio enzimático y después hacer el estudio molecular con secuenciadores de, de última generación. Nosotros le metemos un punto intermedio que es ver el frotis y, por ejemplo, aunque eventualmente hacemos el estudio molecular o la determinación enzimática, por poner un ejemplo, en la enfermedad de Pompe. El tiempo promedio de diagnóstico de pompe a veces es muy largo. Y esto puede ser grave porque los niños pequeños con enfermedad pompe grave pueden morir por insuficiencia cardíaca en cuestión de semanas. Entonces, nosotros en un frotis, si pensamos en un pompe, podemos hacer el diagnóstico morfológico más o menos en una hora. Sí. Si tenemos pacientes que diagnosticamos en una hora, al día siguiente hacemos la determinación enzimática y el paciente puede recibir la enzima de reemplazo en 24 horas. Tenemos varios pacientes que después de haber llegado con nosotros en 24 horas ya estaban recibiendo la enzima de reemplazo. No es el caso de todas las enfermedades lisosomales, no todas son una urgencia, pero esta sí. Y el estudio molecular a lo mejor se va a tardar dos semanas o un mes más, pero ya no es tan importante porque ya tenemos el diagnóstico. En otros casos, las alteraciones son muy inespecíficas, la determinación de enzimas es muy compleja, y entonces nos vamos de la morfología y tenemos, por ejemplo, hace poco tuvimos un caso de fucosidosis y entonces eh, vimos la morfología, pensamos que podía ser una fucosidosis, pero también estaba la opción de una galactosialidosis. Eh, se hizo la secuenciación y resultó ser una fucosidosis. bueno Pero ahí hay enfermedades que no se pueden diagnosticar precisamente más que con el estudio molecular. Hay de todo. Algunas que con la pura morfología eh, tengo un diagnóstico preciso, casi totalmente preciso, te pongo otro ejemplo, la mucopolisacariosis 6 y 7. En el FROC se ven exactamente iguales, tienen alteraciones en neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, que son diagnósticas, y yo pensaba que eran diagnósticas de la mucopolisacariosis 6, el marotolamí. Pero después, cuando empecé a ver casos de mucopolisacariosis 7, de deficiencia de beta-glucuronidasa, vimos que eran prácticamente iguales, pero... Eso es muy fácil porque vemos los casos y decimos es mucopolisacariosis 6 o 7. Determinamos las enzimas de sulfatasa y beta glucuronidasa y en 24 horas tenemos un diagnóstico versus 7 años. Claro, hay, eh, son casos que nos envían médicos muy conscientes que ya han visto la parte clínica. Nosotros repetimos la parte clínica y nos vamos al frotis y, y podemos hacer esto. Entonces, el primer punto antes de poder dar un tratamiento apropiado es tener un diagnóstico. Y a veces las técnicas enzimáticas son complicadas y Ronnie nos puede decir, las técnicas moleculares, por ejemplo, a veces encuentran una mutación pero no sabe si tiene un significado patogénico. En cambio, cuando nosotros vemos una célula que acumula cierta sustancia, ahí no tenemos duda de que esto es un gen patogénico y muchas veces podemos hacer el diagnóstico, por ejemplo, en pompe. En pompe puede haber alteraciones moleculares que no son patogénicas y que se pueden confundir con esto o la enzima a veces en pompe puede haber una eh, enzima artificialmente baja en el laboratorio porque funciona bien en el paciente pero si nosotros vemos los cúmulos de glucógeno por ejemplo en los linfocitos eso es totalmente diagnóstico y permite iniciar el tratamiento en 24 horas entonces me parece y, y, y desde luego hablaremos de más cosas pero una de las primeras cosas que yo cambiaría en México es la enseñanza. Empezar a hacer enseñanza y mostrar las cosas que hemos hecho aquí. Por ejemplo, en Europa, sobre todo en España, yo les enseño estas técnicas y están diagnosticando muy rápidamente. Cuando mandan al laboratorio a secuenciar o a hacer las enzimas, ya van muy bien orientados o a veces ya diagnosticados los pacientes usando una técnica que cuesta tres pesos. Tres pesos mexicanos. Un frotis de sangre con una tinción... Habitual, ¿verdad? A veces usamos, por ejemplo, para pompe, usamos una tinción de ácido periódico de Schiff que cualquier laboratorio la puede hacer. Es, es, vale, esa no vale tres pesos, esa vale seis pesos, pero bueno, pues, es muy, muy económico. Y ya después se hacen todos los estudios moleculares y enzimáticos, hablando de, de lisosomales. Otras, por ejemplo, el diagnóstico no requiere absolutamente nada más que un froto. Por ejemplo, Cheda-Gigash, que es otra de las enfermedades ultra raras. También de lisosomas, pero no se clasifica dentro de las lisosomales, porque es otra, otro aspecto. Pero son diagnósticos que uno puede hacer con el frotis sin mayor problema. Y un punto más que quiero decir, hay enfermedades que se consideran poco comunes. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empezaba a estudiar hematología, me decían, las talasemias son del Mediterráneo. En México no existen, estamos muy lejos del Mediterráneo. En México tenemos talasemias, más o menos uno de cada dos mil personas que es mucho, tiene talasemia, las formas menores, heterocigotas, menos graves, pero una de cada dos mil personas. Lo que pasa es que muchos de estos están diagnosticados como deficiencias de hierro o cosas así. Nosotros en, en el archivo tenemos, no, no sé cuántos, pero miles de casos de, de talasemias. Y hay poblaciones en México, como el, el papayo en la costa del Pacífico y Tamiagua en la costa de Veracruz, en donde la frecuencia de alfa y beta-talasemia respectivamente es tanto como en el norte de Italia, por ejemplo. Y son enfermedades muy fáciles de diagnosticar si uno sabe cómo eh, diagnosticarlas. Y eso eh, es solamente, ni siquiera requiere aparatos muy complejos ni nada, sino enseñanza. Así que la enseñanza me parece fundamental. Pero ya hablé mucho, disculpen. Gracias, Joaquín. Ronnie. Sí, hice aquí varias anotaciones y en mi número uno estoy completamente, nuevamente de acuerdo con el doctor Carrillo, porque la educación nos da experiencia y la experiencia nos da también educación. Esto es bidireccional. Eh, yo soy amante de la docencia, me dedico a dar clases tanto de pregrado como de posgrado. Incluso hay veces que doy clases a grupos de, de guías Montessori para ayudarlas a ellas a reconocer problemas eh, en, en sus niños, ¿no? Que muchas veces pueden tener niños con cuestiones genéticas ahí con ellas. Pero eh, lo que yo me he dado cuenta es que en las facultades de medicina hay clases de embriología, hay clases de genética, hay clases de biología molecular, de genómica. Y tenemos que ponernos a ver quiénes están dando esas clases y qué enfoque les están poniendo. Por ejemplo, yo a todos mis estudiantes, cuando estamos hablando de un tema de la embriogénesis o algún tema de importante de genética, les pongo ejemplos. Y les, di, y, los, y les enseño, les trato de transmitir esa información, porque aunque sean médicos generales, aquí la importancia... Y ese es mi punto número dos, es tener la sospecha. Con que se tenga la sospecha, ya se avanzó muchísimo, porque estos muchachos, estos jóvenes que en algún momento van a ser especialistas o se van a quedar como médicos generales, si tú hiciste una labor de transmitir ese conocimiento, se van a acordar y lo van a poder, no diagnosticar, pero van a decir, este niño no tiene algo, no me cuadra, lo voy a referir. Y eso me lleva al punto 3. Hoy día nos vamos mucho a lo más tecnológico, cuando en efecto, como usted también lo dijo, doctor Carrillo, tenemos pruebas que son rápidas, sencillas, baratas, para hacer los diagnósticos. Y aquí lo importante es tener el diagnóstico, empezar un tratamiento cuando se puede, Empezar a evitar las complicaciones y ya después lo molecular viene después. Sí, pero no es correcto estar evitando, eh, estar eh, fomentando una odisea diagnóstica con la finalidad de que si no tengo yo una prueba molecular, no voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer. Tengo que juntar todas mis herramientas que yo tengo, así sean herramientas básicas como un frotis. Yo tengo que ver en qué país estoy, con qué cuento y cuáles son las necesidades. Y la necesidad siempre es la sospecha de hacer un diagnóstico oportuno temprano para empezar a evitar complicaciones. Eso es lo fundamental. Ahora, los tratamientos. La mayoría de los tratamientos no van a curar. Simplemente vamos a evitar las complicaciones. Ojalá llegamos a tener un, unos tratamientos a futuro que curen. Vamos a evitar ataques agudos, vamos a evitar complicaciones severas, neurológicas, hepáticas, donde uno quiera. Pero yo creo que también, aquí es donde podemos, ahorita se me ocurrió, para aquellos países en donde hay veces que ni siquiera tienen un genetista, para eso también existe la telemedicina. Y la telemedicina yo creo que puede ser una herramienta muy útil para por lo menos empezar a cortar esta odisea diagnóstica, inclusive dar clases a distancia a facultades o, o, o personas que tengan grupos de interés en X, Y, o Z materias. Voy a poner un ejemplo en la universidad donde yo doy clases, que es la Universidad de Anáhuac del Norte, tienen, tienen ellos grupos. Eh, la Sociedad de Alumnos de Medicina tienen grupos de interés y hay un grupo de interés de genética. Y justamente me hablaron para que yo les dé una plática sobre errores y del metabolismo. Estas son justamente las herramientas que las facultades pueden empezar a implementar. Grupos de interés. Y no importa si son cinco chavitos y ese es todo el grupo de interés de genética. Pero esos, chi esos cinco chicos ya van a tener información que la van a ir transmitiendo a otros compañeros y quizás una persona de la Salle, que es amigo de un estudiante mío, se enteró de que hay un grupo de interés de genética y quieren hacer algo interuniversitario. ¿Por qué no? Yo creo que aquí la idea es la educación definitivamente a las nuevas generaciones. Y sí, definitivamente educar a los médicos que ya están fuera. Pero el futuro son estos jóvenes que ahorita son esponjas, son como recién nacidos, que tienen una neuroplasticidad tremenda. ¿Sí? Entonces yo trato de enfocar mi docencia en ese sentido, porque con que yo siembre esta noción de sospechar en algo que... ¿No me cuadra con lo normal? Ya la hicimos. Entonces estoy al mil por ciento de acuerdo con usted, doctor. En todo lo que dijo. No necesitamos sino a veces a lo molecular. Tengo que ver con, con qué recursos tengo y con lo que tengo a hacer mis diagnósticos. Totalmente. A mí no me queda ninguna duda que la inversión en educación es un tesoro invaluable. Invaluable hace mucho tiempo Joaquín en un aeropuerto de Estados Unidos en el que coincidí con la dama que a continuación les voy a comentar me di cuenta de lo que pensaba su padre a través del comentario que me hizo encontré en el aeropuerto porque coincidimos en un evento a la hija de Robert Guthrie este hombre que inició con el asunto del tamizaje y estas cosas y me acuerdo que cuando pude abordar a la a la señorita, a la hija de este hombre, le pregunté algo que tenía que ver con lo que su padre había hecho. Y me dijo, en México entiendo que ya lo van a empezar a hacer, pero el tema no es que empiecen a hacerlo. El tema es que quien se encargue de ello haga divulgación del hecho. Porque no es lo mismo difundir que divulgar. Porque no es lo mismo explicar que hacer una cátedra del tema para que todos tengamos la oportunidad de enriquecer, como dijo Ronnie, eh, la experiencia hace conocimiento, el conocimiento hace experiencia, y lo más importante de todo es que se pueda compartir. Lo que dijo hace rato Joaquín Ronnie, yo he escuchado en diversos puntos de este planeta a los que he acudido por trabajo, cómo expresan de la maravillosa facilidad que tiene Joaquín para explicar. Creo que algún día le dije a Joaquín, Aparte de ti, conozco a bien poquitos que son inteligentes y pueden explicar sin, sin ningún problema sencillamente. Sencillamente, porque hay, hay especialistas que complican todo. Uno, uno no termina por entender nada. Eh, tengo un dicho, si quieren, estúpido, pero, pero lo ocupo a veces. Estoy hablando con académicos, con investigadores, y a veces un investigador me habla de términos o se, se ocupa términos muy específicos. Muy muy de, de la academia y entonces siempre le digo, Joaquín, Ronnie, siempre le digo, ¿conoces algo de neutrinos solares en cajas de plutonio enriquecidos bañados por tormentas de láser? Y le hacen, no, pues así yo de esto, no entiendo nada. Tienes que repetirme todo lo que acabas de decir porque no entiendo nada, pero repítemelo con bolitas y palitos. La ejecución a través de una plataforma de información como la que ustedes están señalando que se podría hacer en México, es una tarea pendiente impostergable. La gente que ha tenido la oportunidad de estudiar, a estudiar bajo la tutela de Joaquín son gente que en todos los casos refiere, tuve un maestro del que aprendí no solo lo que nos enseñaba, sino lo que nos compartía. Y eso es muy importante. Joaquín, yo no lo tengo que decir, Ronnie, tú lo conoces. acaba de decirnos que tiene más de medio siglo haciendo esto. El hombre que conoce más de lisosomales en América Latina por no decir en el mundo, es Joaquín Carrillo, es una eminencia, la, la eminencia en modestia, cuando vi su primera presentación, cuando se presentó, dijo algo así como, soy Joaquín Carrillo, papá de cuatro muchachos, algo así dijo, y pensé, qué maravilloso, porque hay algunos académicos que dicen, este, su currículum es más largo que la cuaresma, pero mucho más largo, y, y lo dicen todo, Joaquín lo que dice es, soy papá de estos, y aquí les empiezo a explicar todo este tema. Mi hija cuando llegó, de creo que coincidió con Joaquín en Argentina, o en España, ya no sé, no sé en cuál coincidió con Joaquín, llega y me dice, papá, después de 20 años, es la primera vez que escucho a alguien que explica perfectamente todo, papá, y es mexicano. Le digo, ¿cómo? ¿Quién es el doctor Joaquín Carrillo? ¿Cómo? ¿No lo conocemos? No, papá, yo lo acabo de conocer. Lo que, lo que conoció mi hija de Joaquín, y lo que yo he conocido del INVEGEN a través tuyo, Ronnie, de Luis Alonso, me parece que debería estar a disposición, no solo del conocimiento que yo tengo desde la FEMEXER, de ustedes y sus trabajos, sino de muchísimos en México, de muchísimos en México, porque evidentemente, evidentemente, lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen, lo que ustedes pueden compartir es esencial para las nuevas generaciones. Lo que dijiste, Ronnie, acerca de lo importante que es, estas esponjas, así te referiste a ellos, que hoy pueden absorber tanto, tengan contacto con ustedes. Eso es muy importante, muy, muy importante. Cuando cuando vi entrar a Joaquín a la charla que nos compartió, lo vi entrar absolutamente desparpajado, sin ningún problema, se montó, agarró su micrófono, lo volteó y mole, nos dio una cátedra de todo lo que sabe en ese punto específico de lo que nos mostró, y pensé, ¿por qué no conocía yo esto antes? ¿Por qué no tenía esta información? Y luego, más preocupante, ¿por qué no la tienen otros? Ronnie, Joaquín, al que he podido tratar personalmente en alguna ocasión, tiene una condición de amabilidad genuinamente puesta a disposición de los demás. La primera vez que yo le cuestioné, no cuestioné, que yo le pregunté algo, su expresión inmediata fue: Sí, por supuesto, ¿cómo podemos colaborar? Dices: Ay, cabrón, estoy hablando con el INMEGEN, me dicen: ¿Cómo podemos colaborar, David? A ver, dinos, dinos. O sea, no nos vengas a decir que hay que colaborar. ¿Cómo? Y me pareció genial, porque evidentemente, del INMEGEN podemos tener una cantidad increíble de buenas, de buenas prácticas, de, de cosas que pueden servirnos. Ahorita que dijo Ronnie acerca de. Hay países, otra vez estaba hablando con los paraguayos, tienen una genetista, una genetista. Y me dijeron, David, ¿cómo nos pueden ayudar desde México? Y les comenté, voy a plantearlo al INMEGEN, voy a plantearlo al Instituto Nacional de Pediatría, voy a plantearlo a Joaquín Carrillo, voy a plantearlo. Lo que acaba de decir eh, Ronnie, o sea, telemedicina, eh, clases, eh, opiniones, lo que sea. Porque cuando te enteras que Paraguay tiene una genetista en todo el país, dices... Yo pensé que México estaba jodido. No, no, no, no, no. O sea, es otro tema. México, habrá que decirlo, junto con Argentina, Colombia y Brasil, están bastante parejos. Algunas cosas Argentina está mejor, algunas cosas nosotros estamos mejor. Pero, pero cuando escuchas hablar a, a los bolivianos, cuando escuchas hablar a los guatemaltecos, cuando escuchas hablar a los paraguayos, dices, Dios, ¿cuánto les falta para llegar a la tercera parte de lo que nosotros ya, ya llegamos? Les quiero hacer la, segunda, la siguiente pregunta, porque porque es tanto lo que nos pueden compartir que, que no quiero desaprovechar el tiempo hablando yo. Hay en México, como dijo Ronnie o tú mismo, Joaquín, una especie de moda por las enfermedades raras. Este mes es uno que yo aborrezco, es un mes infernal porque este mes todo el mundo está en las enfermedades raras y llega el primero de marzo y ya se le olvidó a todo el mundo y se van otra vez a la huelga, a la huelga de conocimientos. Y otra vez llega febrero y otra vez lo mismo. El asunto es, ¿qué sugieren ustedes que se puede hacer para que las enfermedades raras estén permanentemente en el periscopio de todo el mundo? Para que haya no solo la sensibilidad que se requiere, sino también el acompañamiento que es indispensable para todos estos desórdenes. Ahora empezamos por Ronnie. Bien. No sé si lo que yo vaya a decir vaya a causar eh, problemas gastrointestinales en algunas personas. Pero yo creo que para que tengamos nosotros un interés genuino y continuo en enfermedades raras y así como festejamos el Día de la Madre un día al año, pero realmente la festejamos todos los días. Tenemos que hacer lo mismo con las enfermedades raras. ¿Y cómo lo hacemos? Con la misma estrategia. Hay que hacer mucha, mucha, mucha, aquí sí, difusión. Eh, quizás unir fuerzas y hacer cabildeo. Tenemos que ir con los gobiernos tanto federales como estatales como locales y hacer escuchar las voces de quizás los 6 millones de mexicanos que tienen enfermedades raras en México. Y 6 millones, pues caray, es un chorro, no, no es cualquier cosa, o sea, para ser enfermedades raras no es un número nada bajo no. y si hablamos de 300 millones a nivel mundial podemos ser todo un país es más, podríamos ser el segundo o tercer país más grande del mundo y desgraciadamente no ven el interés no ven la necesidad de hacerlo. Y así como ahorita los papás con los niños con cáncer están sufriendo porque no hay este eh, suministro de, de medicamentos, ¿por qué los papás de los niños con las enfermedades raras, que también los cánceres son enfermedades raras, sobre todo los, en los niños, ¿por qué tienen que estar sufriendo? ¿Por qué no hay un registro continuo que no nada más esté una o dos semanas y lo quiten, sino que sea continuo para de veras tener un número efectivo de cuánta gente en México va diagnosticándose o van saliendo y se van registrando. Es una situación y por eso dije lo de las cuestiones gastrointestinales, porque a lo mejor a mucha gente no le va a caer en gracia esto, pero no se le ha dado la difusión a nivel de gobierno que se tiene que hacer. Eh, en el INMEGEN, nosotros estamos intentando justamente eso. Eh, estamos ahorita creando programas de, de vigilancia anticipada para cáncer. Estamos pensando en futuros programas, ya con la expansión del laboratorio, en, en poder hacer diagnósticos en lugares donde a lo mejor no tienen acceso a un médico. Eh, queremos hacer eh, equipo con los demás institutos. Porque no puede ser que nadie se tiene que quedar sin un diagnóstico. Yo cuando entré a la residencia teníamos muchos pacientes que no tenían diagnóstico definitivo. Hoy por hoy no puede ser así. Y a mí me duele mucho las odiseas diagnósticas porque ya vienen con secuelas. Y secuelas que se pueden haber evitado. O vienen ya con muertes de bebés que se evitaron o fallecieron poco tiempo después de haber nacido. Porque nadie los asesoró de manera adecuada. Entonces... La pregunta que tú acabas de plantear, David, ese es el, el gran tesoro que tenemos que descubrir y tenemos que, que, que empezarlo a, a buscar y ya que lo encontremos, pues, agotar todo lo que se tiene para justamente hacer de, no nada más México, de Latinoamérica. Un lugar en donde digan, mira, están haciendo muy bien las cosas, inclusive mejor que nosotros. Yo sí creo en eso, totalmente. Sí. Joaquín. Sí, yo, muy interesante esto. Y, por ejemplo, los gobiernos, desde luego, deberían estar involucrados. Yo los respeto mucho a los gobiernos, pero por su naturaleza propia, eh, tienen que ir lentamente. Porque hay muchas opiniones, porque no es fácil tomar decisiones. Yo que manejo una institución pequeñita y tengo muy poca gente, no logro que se pongan de acuerdo. Entiendo que esto a nivel de un gobierno puede ser muy complejo y desde luego que hay que hacerlo y hay que intentarlo. Ahora bien, a mí se me estaba ocurriendo y, y como dijo Ronnie, como tú dices que dice Ronnie, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo te podría ofrecer algo. Por ejemplo, ahora que hablabas de esto de Paraguay, de otros países menos afortunados que nosotros, pero en los que yo he estado y la gente está muy deseosa de, de aprender. Nosotros tenemos una serie de cursos por internet, que esto se lo tenemos que agradecer al COVID. Y a la influenza en principio, cuando fue la epidemia de H1N1, nosotros tuvimos que cerrar nuestras instalaciones a las clases. Y entonces hace como 10 años yo dije, esto no me vuelve a pasar. Y empecé a preparar desde hace 12 años, 10 años, material apropiado para que la gente tomara cursos por internet. De tal manera que cuando llegó la pandemia de COVID, nosotros nos seguimos de largo. Ya teníamos material no hecho precipitadamente, sino con muchos años ya de evolución. Ya veíamos venir esto. Y entonces lo tenemos. Bueno, dentro de esto tenemos una especialidad que la gente fin, Pero no, no me estoy refiriendo a eso. Dentro de la especialidad que damos, tenemos un curso de enfermedades lisosomales que la gente puede tomar aquí o en China. Es más, hay gente en China que los toma y gente en España y todo esto. Yo te ofrezco, David, y es que ahora que platican estas cosas, este, eh, se me hace el corazón de pollo, ¿verdad? Yo te ofrezco poner cada 15 días, colgar de nuestra página, ¿Y por qué no hago esto directamente por Zoom? Por cuestiones técnicas. Tenemos imágenes de alta definición, tenemos videos de alta definición y hemos visto que por Zoom la velocidad de subida es muy lenta y a menos que tuviéramos un Internet 5, este 5, no sé qué, que, que vendrá ahora, no funciona bien. Pero nosotros podemos colgar en nuestra página y darte los datos para que la gente cada 15 días en todo el mundo, sobre todo en estos países países, vea gratuitamente los videos que tocan aspectos moleculares, aspectos citológicos y aspectos de laboratorio y aspectos clínicos. Esto le puede servir al médico, al químico que está en el laboratorio y más o menos tenemos material como para poner un video de estos totalmente gratuito, cada quincena, dos al mes, para que la gente tampoco se aburra y que vayan tomándolo esto, ¿verdad? Y si le falta alguno, pues espera al año siguiente y los volvemos a poner. Muchas si tú gracias. quieres, yo hoy mismo lo, lo decido. Esto nunca lo sí. habíamos hecho porque es un material que, que a nosotros nos ha costado mucho hacer las animaciones, los esquemas y todo eso. Los gastos son millonarios para poder hacer esto, pero yo estoy dispuesto a sacrificarlo. Bueno, no, no sacrificarlo, al contrario, este eh, darlo. Yo, yo lo que quiero de este material es que la gente lo vea, ¿no? Y este tema en particular, que es de visosomales, pero podemos mezclar algunas otras enfermedades raras de lo que nosotros vemos, para que la gente aprenda a hacer el diagnóstico en todo el mundo con técnicas simples, que vea la clínica, que vea sobre todo los mecanismos moleculares, y por lo menos eh, tener una eh, cierta... Eh, digo, darles la facilidad a la gente de que la enseñanza sea más fácil de entender. Estos Yo los grabo directamente como las conferencias que tú has visto uh -huh. y la gente lo único que tiene que hacer es entrar y bajar y lo ve en su computadora y si se aburre se va a hacer un café o se va al baño, se hace unas palomitas y lo sigue viendo como si fuera una película pero de manera totalmente gratuita. Tenemos algunos videos gratuitos, por ejemplo, cuando empezó el COVID pusimos un video de la respuesta inmune a los virus en nuestra página que es eh, gratuito y con algunas consideraciones sobre por qué las complicaciones del COVID, pero en general es la respuesta inmune a los virus. Y es un material que, eh, pues no me gusta decirlo, pero, pero Harvard no lo tiene. Sí, yo, lo que yo te voy a agradecer en este momento, que es todo, yo te voy a agradecer, lo que acabas de decir, lo agradezco enormemente, no llega a lo que te van a agradecer, los de Paraguay, los de Bolivia, los de Ecuador, los de por allá, te lo van a agradecer muchísimo. Yo voy a transmitir acerca de este ejercicio de generosidad mayúscula que tú estás poniendo a disposición de ellos, porque necesitan mucho, Joaquín, necesitan muchísimo. Okay, okay. Y eso, en verdad, a mí me duele. Nosotros estamos creando la Unión Latinoamericana de Pacientes bajo un esfuerzo en centro de gravedad poderoso que reúna las mejores prácticas y causas en cada país. Lo que tú acabas de decir y lo que ya en algún punto Inmejen me señaló acerca de una colaboración con Chile, con Perú, con Colombia, es una pauta no sólo de apoyo a quien más lo necesita, sino de apoyo a quien lo necesita urgentemente. urgentemente. ¿Cuándo Yo... quieres que lo pongamos? mañana. Cuando, cuando tú me digas, Joaquín, yo hago eh, el anuncio de que va a estar a disposición sí. y pueden consultarlo. Les va a servir muchísimo, Joaquín. Eh, cuando, cuando hablé con los paraguayos y luego cuando hablé con la gente de Guatemala y, y con la de Bolivia, eh, lo digo sinceramente. Cuando terminé la llamada, dije híjole, híjole, tenemos que hacer algo por esta gente. Este, ah penosísimo lo que les está sucediendo entonces mi querido amigo hermano puta, te agradezco un chingo lo que acabas de decir igual que le agradecía a luis antonio y a Ronnie cuando propusieron ellos también hacer lo que fuera necesario porque porque muchas personitas se van a salvar gracias a que tendrán la oportunidad de información certera a tiempo sí. con una condición de profesionalismo de primer nivel yo te agradezco mucho, Joaquín. No, no, no tienes nada que agradecer. Mira, lo hago por puro interés, porque dicen que Dios te regresa el ciento por uno, ¿no? Sí. Entonces, es puro interés. A, a lo mejor hasta me voy al cielo siendo tan malo como soy. No, no, con mucho gusto y con mucho cariño por toda esta gente. Porque mira, aquí pueden entrar, la verdad es que esto es tan fácil de entender que lo puede entender un paciente, el médico, la gente del laboratorio, el químico, quien, quien esté interesado en, en entrar, ¿no? yo les voy a costar un centavo entran a la hora que quieren está colgado en nuestra página y lo pueden ver a cualquier hora muchas gracias Joaquín, yo decía al principio de esta charla tan sabrosa que, que cuando escuché tu, tu participación en lo que nos mostraste y lo que nos explicaste entendí por primera vez lo que no entendía alguna vez hablé con un médico que tú seguramente conociste el doctor Gregory Pastores que anda allá en, o estaba en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York y sí. me dijo, no me dijo tu nombre, sino desde aquel tiempo te hubiera buscado. Me dijo, hay un médico en México que es experto en enfermedades lisosomales como la de tus hijos, David. Y justamente cuando yo le decía, dame los datos, lo llamaron para no sé qué cosa. Y dije, ah bueno, yo busco allá al médico. Pero cuando busqué médico, pues me salían muchos médicos que atendían lisosomales, pero no me salía... No me salía Joaquín Carrillo Farga. Por eso cuando Paulina llegó y, y, y asombrada me dijo, papá, acabo de conocer al mero mero. ¿Quién es el mero mero? El doctor Joaquín Carrillo Farga. Y ya después te conocí. Ahí me di cuenta, Ronnie, lo importante que es acudir con quien debes acudir. Lo importante que es tener la información que te dirige hacia la fuente específica del conocimiento. No lo digo por ninguna mamada que esté pensando. Yo nunca digo algo que no sienta. Yo siempre digo lo que siento. Y lo que siento es, me lamento mucho, más, más vale tarde que más tarde, pero me lamento mucho haber entendido que en México existía un Joaquín Carrillo, que en México había una disposición de parte de los ejecutivos, de los, perdón, de los funcionarios más importantes del INEGEN. Tenemos que trabajar así. Algún día, algún día me dijo alguien, la idiosincrasia del mexicano. Dije, sí, sí, sí, habrá que reconocer que somos especialistas en cangrejear, o sea, jalamos al cangrejito que va arriba y, y lo ponemos otra vez abajo y lo volvemos a jalar. Las envidias, Joaquín, y hemos platicado en algún momento de las envidias, de cómo la gente es envidiosa, que tú vas avanzando y ellos te bloquean por donde pueden. En alguna ocasión, les he comentado, me parece que ya, que una senadora me dijo, ¿cómo es posible que las asociaciones de pacientes no se pongan de acuerdo? Le dije, tan posible como como que los grupos políticos no se ponen de acuerdo, así, igualito, igualito, igualito, no se ponen de acuerdo. Y también los académicos, hay, hay ocasiones, yo lo he visto, tengo 27 años de hacer esto, he visto que hay académicos que se contrapuntean y dicen, no, no, no, bueno, si él te dijo eso, ese es su tema, pero, pero yo creo que es esto. Es decir, sí, tenemos que encontrar la fórmula para que todos jalemos para el mismo lado. Hace muchos años tuve una discusión con alguien que ustedes conocen, voy a decir el nombre, con Luis Carvajal, tuve una discusión importante, muy importante. Le dije que cómo era posible que esto, que el otro, que aquello, que no sé qué. Se molestó, estábamos en una reunión, varios, se molestó, se paró y se fue. Este, me mentó la madre, le menté la madre y cada qué pasó. Bueno, y un día estábamos en, un, en una participación en Argentina y era importante que él fuera porque había algo que él tenía que ir a hacer y decir. Y me acuerdo que pusieron en altavoz, sin que yo lo pidiera, la contestación de Joaquín, le estaban hablando, le estaban diciendo, lo necesitamos en Argentina, ya tienes tu boleto listo, ya tienes usted el vuelo, ya tienes todo, el, el hotel, todo. Y lo primero que preguntó es, ¿está el cabrón de David? Sí, entonces no voy. Y entonces agarré la bocina y le dije, Luis, ¿por qué no nos dejamos de mamadas? Va por México y, y aquí en adelante, vuelta de hoja. Desde ese día, somos los más eh, intensos colaboradores uno con otro para ver qué podemos hacer. Siempre va por México y, y Ronnie y Joaquín evidentemente habrá que encontrar la fórmula para que nosotros desde las asociaciones para que ustedes desde la academia, desde la investigación, podamos juntar en un centro de gravedad poderoso, poderoso las mejores causas, las mejores prácticas, que podamos impulsar una plataforma latinoamericana impresionante que retomemos que retomemos algo que perdimos, Joaquín, lamentablemente por, por malas decisiones. Perdimos el liderazgo latinoamericano. México antes era considerado como la cabeza de Latinoamérica. Hoy pues, hay que pasar primero por Brasil y luego a lo mejor por Colombia y luego a lo mejor hasta por Costa Rica y luego por México. Recuperemos no solo la dignidad, recuperemos este ejercicio que ejemplifica trabajo destacado, denodado, determinado y apasionado por las mejores causas. Tú tienes una referencia, lo digo abiertamente, porque he, a partir de que te conocí, Joaquín, he leído mucho de ti, me ha, me ha hablado mucha gente, alemanes, españoles, franceses, me ha hablado un chorro de gente de ti, y todos me dicen lo mismo, es muy chingón. En, en su idioma me dicen, ese es el mejor, ese, ese es el muy bueno. ¿Por qué no ponemos al muy bueno con los que necesitan tanto? Y muchas gracias por, por hacer que sea posible. ¿Por qué no ponemos al mejor instituto como el IMEGEN de Latinoamérica? para que ayude a otros, que están jodidísimos, pero jodidísimos, hagámoslo, ayúdenme que lo hagamos, muchas gracias por haber, por haber dicho lo que dijiste, muchas gracias de antemano también al IMEGEN porque ya lo planteó en algún punto, porque, porque yo soy muy afortunado porque estoy en México con, con ustedes y, y, y tengo la oportunidad de conocer los caminos para hacer que algunas cosas sucedan a favor de los pacientes, pero tenemos que compartir esto con otros. Muchas gracias por, por haber dicho esto. Ahora, un comentario en torno a un tema que a mí me interesa mucho. Hay en este momento, independientemente del instituto que dirige, Joaquín, hay en este momento un oráculo que esté preparando a los nuevos para las enfermedades raras, existe, independientemente de tu instituto. Hay ¿Hay alguna entidad que se esté encargando, que ustedes conozcan, de traer a las fuerzas básicas para convertirlas en expertos como ustedes? ¿O no hay? Bueno, fíjate que hace un momento hablabas de, del doctor Luis Carvajal, a quien yo conocí porque yo era patólogo en el Instituto Nacional de Pediatría cuando se llamaba El Imán, sí. hace ya muchos años. Y sí. tuve la suerte y el honor de compartir con Luis este, éramos muy jóvenes en ese entonces y él estaba en medicina interna y yo creo que el Instituto Nacional de Pediatría es un semillero también de gente que ha aprendido este tipo de, de cosas y según lo, los casos que a nosotros nos llegan y todo esto, el otro lugar es el hospital infantil curiosamente los dos son hospitales pediátricos porque eh, claro creo que, aunque estas enfermedades pueden llegar a la vida adulta y todo esto eh, están mejor representados los médicos que estudian estos casos en estas dos instituciones el Instituto Nacional de y Pediatría y tienen mucha experiencia, tienen además cosas que por ejemplo nosotros no tenemos nosotros podemos ver el paciente clínicamente podemos ver los frotis, hacer estudios moleculares o enzimáticos pero por ejemplo no tenemos eh, un departamento de radiología y entonces esta parte es muy importante porque el diagnóstico de esta enfermedad es un diagnóstico integral que requiere del radiólogo, a veces del odontólogo, por ejemplo, que ahí en el, en el INP tienen muy bien montado todo esto, requiere del de hepatólogo, requiere del neurólogo, y si eh, los que hacemos estudios de laboratorio, obviamente tenemos que depender de los estudios que hace el, porque estas enfermedades afectan a cualquier aparato o sistema, ¿no? Y entonces, estos hospitales están muy bien preparados para ver estos casos. Además de que a final de cuentas los tratamientos se tienen que administrar en un hospital como es. Este. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer el diagnóstico, pero nosotros no damos el tratamiento. No estamos autorizados para hacer esto. En cambio, en estos lugares sí que lo hacen, porque a veces nosotros recibimos casos que hacemos el diagnóstico y los mandamos para allá. Entonces, Luis, yo creo que es un referente a, ni, a nivel de, de México. Eh, en el hospital infantil ha habido patólogos, porque uno que fue director y, y que como eh, Pedro Valencia, ¿verdad? Que, que han visto este tipo de enfermedades, saben mucho de esto. Pero además lo interesante, lo bonito de, estos, de estas instituciones es que tienen una serie de servicios que son necesarios para poder establecer un diagnóstico completo. ¿verdad? Por ejemplo, algunos pacientes pueden ser tratados, eh, si tienen una alteración ósea, con, con enzimas, por ejemplo. Sí, sí, pero eh, dependiendo de las complicaciones que hay, a lo mejor necesitas un ortopedista, por ejemplo, ¿no? O como dije, un neurólogo, un gastroenterólogo, un hepatólogo. ¿Por qué? Porque todos los órganos pueden sufrir por esto. Entonces, me parece que estas muy honorables instituciones mexicanas con muchos años de experiencia... Pueden resultar también muy apropiadas para, para hacer esto. Cierto. Y el problema ahí no es nada más en México, es en todo el mundo. Es eh, la competencia que hace la gente. Eh, todo el mundo quiere, quiere tener eh, protagonismo y, y esto, bueno, pues es muy, muy propio de la naturaleza humana, ¿no? A mí, en este caso, ya no me, no me espantan, ya he visto mucho. Pero yo creo que todos estos especialistas son muy apropiados para poder apoyar lo que en el IMEGEN o nosotros podemos hacer, que lo hacemos con, con mucho gusto ¿verdad? pero que a lo mejor nos faltan algunas cosas que, que ellos nos pueden dar empezando por la experiencia clínica entre ellas Cierto. Ronnie Yo creo que hay pastel para todos entonces eh, Parte de lo que queremos hacer en el Inmergen es, es eso, doctor Carrillo, David, es trabajar todos en conjunto. Eh, en efecto, siempre hay protagonistas, eh, siempre eh, va a haber el que dice, me estás robando a mis pacientes. No, nosotros lo que queremos hacer es ser una parte más de este engrane, esta máquina, para hacer mejores diagnósticos. Y en efecto, el INMEGEN no tiene rayos X, no tiene laboratorio, no tenemos camas. Eh, pero vamos a comenzar con un servicio de diagnóstico genómico mucho más ampliado. Vamos a tener un una área clínica que yo espero que, aunque va a empezar chica, que acabe siendo grande. Y pues nosotros vamos a requerir del apoyo de las demás instituciones para estas cuestiones. Ortopedistas, rayos X, eh, laboratorio general, que necesitamos de un odontólogo, de un dermatólogo, etcétera. Yo creo que sí se puede y estoy de acuerdo con el doctor Carrillo. Hemos visto mucho de esto, sabemos de, de este tipo de eh, protagonismos que se pueden dar, pero yo creo que si sí, se ponen las reglas bien establecidas, que si es un paciente del infantil ese paciente sigue siendo el infantil, nada más nosotros estamos ayudando con una parte. Si es un paciente de nutrición, bueno, pues nosotros haremos lo nuestro, nutrición hará lo suyo. La cuestión es que son pacientes de México. Que están en un instituto X o en un hospital X, pero todos estamos bajo la misma Secretaría de Salud. Todos estamos bajo la misma función. Entonces es una parte más de una maquinaria. Si tenemos esas reglas claras, no tiene por qué no funcionar. Y lo mismo para otros países. A ver, señores, ustedes en Paraguay que nada más tienen una genetista. Perfecto. Vamos a hacer un tipo de fundación para que se junte dinero, para que ese paciente pueda viajar a México y venga el INMEGEN y se le haga su estudio molecular y que posteriormente vaya al infantil o al Instituto Nacional de Pediatría para que los especialistas en gastro lo vean, si le tienen que hacer una endoscopía, etcétera, etcétera. Ya tenemos el diagnóstico, se le tiene que dar un tratamiento, vas a regreso a tu país. Que tu país no tiene ese tratamiento, te lo damos acá. Oye, que necesita Paraguay que se capaciten personas para hacer la infusión del tratamiento. Vengan, los entrenamos, ¿por qué no? Sí se puede, nada más hay que poner las reglas en claro, sentarnos a saber cómo se va a estructurar esto. Yo sí creo que lo podemos hacer. Y va a estar basado realmente en poner estas reglas bien claras de que no van a ser pacientes de nadie, son pacientes de México, son pacientes de Colombia, de donde sean, son pacientes, punto. Y tú me vas a ayudar con la cuestión de interna, tú vas a ayudar con la cuestión de neuro, tú vas a ayudar con la cuestión quirúrgica, nosotros vamos a hacer los diagnósticos moleculares y si tu paciente es de tu institución, pues va de regreso sin ningún problema. Todo es para los pacientes. Y para los pacientes. Ronnie, hay un ejercicio que estamos haciendo en ULAPA, la Unión Latinoamericana de Pacientes, que tiene que ver con traer este libro, el manual de procedimientos de lo que acabas de, de señalar, este efecto dominó, tú hago esto y, y van cayendo, van cayendo, van cayendo todos, cooperando de manera genuina y puntual. Se está haciendo un trabajo muy interesante en Argentina de eso, exactamente de eso, y otro que se está haciendo en Brasil, que afortunadamente ha dado excelentes resultados, porque de Brasil, cuando llegan a no tener algo que Colombia tiene o que Argentina tiene, se mueven rápidamente como si fuera el. como Mercosur, como, como a, allá en Europa, todos los países a, a, que están aglutinados en un ejercicio múltiple, allá en, en Sudamérica están haciendo básicamente lo mismo. Hace un momento que les preguntaba acerca de si existe o no un semillero importante para tratar estos temas. Bueno, Joaquín fue absolutamente claro. Sí, ahí está el INP, ahí está el Federico Gómez. Ronnie, dijiste pues eh, tenemos que empezar, tenemos que empezar a participar de todas las disciplinas para hacer que el megen no solamente trate esto, sino también todo esto, pero pero a ver si podemos ampliar todo el esquema, todo el escenario, porque sí se puede, porque claro que sí se puede. Hace muy muy poco tiempo hace relativamente poco tiempo, una persona me dijo, no, eso va a ser imposible, eso va a ser imposible, eso, eso no se va a poder hacer en mí. Le dije, como decía Cantinflas, este, lo difícil lo hago inmediatamente y lo imposible me tarda un poquito. Finalmente, lo que él decía que iba a ser imposible, me habló y me dijo, no, pues no sé lo que hiciste, pero ya fue posible. Y dije, sí, porque si entiendes que puedes hacerlo porque quieres hacerlo, lo vas a lograr. El eh, ejército mexicano le negó a una paciente su tratamiento. Y cuando hablé con el coronel mayor, teniente coronel, algo así, era su papá, le dije, permíteme ser el tutor de servicio para tu hija. Y me dijo, no señor, aquí hacemos lo que ordena el ejército. ¿Ok? No puedo obligarte. Me retiré. Al poco tiempo, meses después, me dijo puntualmente: Joaquín, Ronnie, David, rómpele la madre al ejército, mi hija está muy bien. Y lo hicimos. Y me acuerdo que cuando llegué con el general del de hospital militar y le empecé a decir todo lo que tenía que decirlo y argumenté robustamente por el derecho que asistía a la pequeña, etcétera, etcétera. Hubo un momento en que nos enojamos mutuamente. Eh, me acuerdo que le dije, pinche generalito de mierda. Y agarraba a dos soldados y me sacaron casi, casi así, cargado. Fuera, fuera, cabrón. Y le dije, mañana van a poner el tratamiento a la niña. Una damita con muco polisacaridosis. Mañana le van a poner el tratamiento a la niña. Y me dijo, nunca, cabrón. Ese día, hablé a la televisora, a Televisa, y pedí que me que me permitieran exponer un tema. Me lo permitieron en el programa de la señora Micha. Me dijo, David, por favor, no vayas a hablar mal del ejército. Dice lo que tenía que hacer. Y le dije a la paciente, Joaquín, Anita, hay un punto rojo en las cámaras. Dirígete a ese punto rojo y di lo siguiente, mija. Señor presidente, ¿qué no merezco tratamiento? Soy hija de un militar... Y tengo derecho a tratamiento. Lo dijo así tal y como yo se lo señalé. Y hablaron al programa de Adela Micha. El general Galván Galván en aquel tiempo. Y dijo más o menos así Joaquín. No, no, no. Nos amigamos, a... a su disposición. El día de mañana. A las 12 del día. Al otro día. A las 12 del día. Le pusieron su primera infusión. Y ¿saben quién estaba presente? El general que me dijo nunca cabrón. Y yo estaba presente. Y me dijo... Dame la mano. Retiro lo dicho. Y le dije, yo también. Y desde ese día, atienden a otros, como esta niña, que requieren de las Fuerzas Armadas la atención que le corresponde. Por eso, Ronnie, tienes razón. Sí se puede. Tan sí se puede que Joaquín tiene el centro más apabullantemente poderoso de diagnóstico inmediato que existe en Latinoamérica. Sí se puede, porque él quiso que sí se pudiera. Además de que es un centro poca madre, son, son instalaciones preciosas. Hacen un trabajo, el equipo de Joaquín, Joaquín mismo, destacadísimo, porque sí se puede. Ronnie, dijiste hace rato algo que es una piedra de la construcción de Toque. Dijiste, las cosas, no, no, no lo señalaste así, pero estoy aquí por algo. Y estoy encantado de poder estar aquí para hacer algo. Y seguramente, que así va a ser. Antes de terminar esta conversación que ha sido para mí tan ilustrativa con dos amigos, Joaquín, ya sabes que te quiero un chingo. Ronnie, somos cuates y les aprecio mucho. Quiero darles primero las gracias por su tiempo, luego por lo que ya propusiste, Joaquín, muchas gracias, por lo que ustedes propusieron también ya, Ronnie, muchas gracias. Pero no quiero que terminemos esta charla sin que ustedes pueden extender a los miles identificados, pero millones de ellos enfermos con padecimientos raros que existen en el país. Les pido, de la manera más atenta, que nos regalen un comentario, que ni de esperanza, que ni de devoción, que ni de participación, de nada. Un comentario que como mexicano haces a otros mexicanos entendiendo que requieren de tu apoyo. Joaquín, Ronnie, quién quiere empezar primero. Bueno, pues... Eh, fíjate que como médico, eh, yo me acuerdo que en las primeras épocas uno se preocupa mucho por aprender y quizá no le da al paciente la importancia que tiene. Pero en realidad los médicos no tenemos absolutamente ninguna razón de ser si no vemos por nuestros pacientes. A veces yo mismo me cacho ¿verdad? en la actitud de querer aprender cosas por un problema de orgullo intelectual. Es que yo quiero saber esto. Pero eso está bien hasta cierto punto porque uno puede aprender, pero no tiene ningún sentido si no lo puede aplicar en beneficio de los pacientes. Yo les puedo decir a todos los pacientes que yo he formado miles de personas y aunque los formo en otros aspectos, también en este tipo de enfermedades raras y yo insisto siempre en que hay que atender a los pacientes como si fuera la única enfermedad que existe, porque para una familia que tiene una enfermedad rara, pues para ellos otras enfermedades no son importantes. Esa enfermedad es el centro de su universo. Y lo que yo les puedo decir es que dentro de los, mis escasas fuerzas voy a seguir formando gente que tenga en la mira fundamentalmente el beneficio de los pacientes yo me enojo a veces con médicos o químicos que también son mis alumnos que no tienen como un objetivo fundamental el beneficio de sus pacientes y lo, los invito a que realmente hagan esto, que no aprendan por, como dije, por ningún, ninguna forma de orgullo intelectual, sino para eh, ayudar a estos pacientes. Las satisfacciones que da ayudar a un paciente no se comparan a ninguna otra satisfacción en el mundo. Y pues lo que yo hago es transmitir esto que yo he gozado, ¿verdad? De estas satisfacciones que he gozado al ver un paciente que se mejora, que tiene un diagnóstico, con los alumnos, con mis numerosos alumnos, eh, aquí y en otros países, ¿verdad? Eh, así que los pacientes pueden estar seguros que va a haber cada vez más gente preparada para atenderlos, para diagnosticarlos y para no pensar que son cosas raras. Ya nos daba números Ron impresionantes, ¿verdad? Todas las personas que tienen enfermedades raras y si las juntamos son muchísimas. Entonces, yo creo que sí debemos tener eh, esperanza. Ahora hemos tenido todo este problema con el COVID. Yo nací un poco después de que terminó la segunda guerra. Y yo me acuerdo cómo después de todos esos años aciagos empezó la economía otra vez y había muchas esperanzas, muchas cosas, la, la gente estaba contenta y todo. Y ahora la gente está muy triste, está encerrada y todo esto, pero va a suceder como después de la guerra. Cuando esta pandemia se acabe va a haber un boom, un, un, eh, una explosión. Yo soy de esa generación de los baby boomers, porque fue una explosión de niños que vinieron porque los soldados estaban en la guerra, no, no estaban en su casa. Llegaron a su casa y entonces hubo una explosión de niños, por eso nos dicen los baby boomers. Yo también Entonces, soy... ahora, Sí, pues ahora va a haber también una explosión de, de cosas buenas que vienen después de esta época. Entonces hay que tener esperanza, sí hay que tener esperanza y, y ahorita estamos en una época muy difícil, muy difícil no nomás por los pacientes con COVID, sino por todos los pacientes que por esas razones no pueden ser atendidos de la misma manera. También tenemos problema con los pacientes que no pueden ser atendidos porque los hospitales atienden a los pacientes con COVID, en fin. Pero... La esperanza nunca se debe perder. Hay que recordar a todo el mundo, médicos, pacientes, enfermeras, químicos, que la naturaleza el universo es ondulatorio. Ahorita estamos en, en una cima con ese, pero al rato empezamos a subir otra vez y eso es lo que hay que estar preparados para ese momento. Muchas gracias, Joaquín. Ronnie. Definitivamente después de las tempestades viene la calma. Yo lo que tengo que decir es muy sencillo. Cuando uno entiende y sabe el por qué está haciendo lo que está haciendo, lo hace con amor, lo hace con mucha dedicación, y definitivamente estamos en un ramo de la medicina. Nos tenemos muy pocas satisfacciones porque damos malas noticias, eh, muchas veces fallecen, no hay tratamientos curativos. Pero para los padres, inclusive para los pacientes, para ellos significa todo. El tener un diagnóstico, el tener un tratamiento que a lo mejor no los va a curar, pero les va a dar una calidad de vida pero sobre todo el sentirse entendido y cobijado por un médico que los entiende y que entiende la dinámica familiar, muchas veces eso es un mar de tranquilidad en una tormenta que desaparece de la nada. Yo lo vuelvo a decir, me siento muy afortunado, eh, amo y disfruto lo que hago, tanto así que honor al quien honor merece, tengo tres doctoras pasantes de su servicio social, unas que ya acabaron y que van a ser justamente la especialidad en genética, que están rotando conmigo por gusto, no reciben ningún tipo de estímulo económico, su único estímulo es el conocimiento y el querer ayudar. Y tengo una chica que está haciendo el servicio social conmigo. O sea, tengo cuatro Espérame. futuros grandes médicos que entienden y quieren aportar algo. ¿Por qué? Porque aman lo que hacen, porque saben el, el, en dónde van a estar y en dónde quieren estar. Y yo no hay mejor lugar que quisiera estar, que es aquí en México, para ayudar a, a mis compatriotas, para ayudar a mis demás hermanos y hermanas latinoamericanos. Porque a fin de cuentas, todos somos uno. Y eso es con lo que yo, yo los dejo, con mucho amor, mucho cariño para lo que estamos haciendo y lo que se va a lograr. Muchas gracias, Ronnie. Finalmente, quiero pedirles por favor que me permitan cerrar sin ánimo de espíritu ceremonioso con unas preguntas que eh, le van a permitir a quien los va a escuchar y a, y, a, y a ver, entenderlos mejor. Yo entiendo que comprendo la pasión esencial que tienen ustedes por lo que hacen, el espíritu que los ha formado. Bajo una construcción poderosa de servicio. Eso lo tengo yo claro porque me precian con su amistad. Permítanme hacerles una serie de preguntas que van a ilustrar a quienes nos están viendo o nos van a ver quiénes son ustedes. Permíteme, Ronnie, empezar por Joaquín. Joaquín, ¿cuál es tu palabra favorita? Amor. Amor es tu palabra favorita. ¿Cuál es tu palabra menos favorita, Joaquín? Envidia. Envidia. ¿Qué es lo que más te causa placer? Ver la felicidad de los demás. ¿Qué es lo que más te desagrada? Ver sufrir a los demás. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? La música de los Beatles. ¿Cuál es el sonido o ruido que te aborrece escuchar? Ay, las músicas modernas que hay ahora. ¿Cuál es tu grosería favorita, Joaquín? Fíjate que yo, por ejemplo, alguna vez te voy a platicar esto, alguna vez le dije a una persona que era un, un pendejo y después dije, mire, yo soy un médico muy decente, no, no digo groserías, hago diagnósticos. <risa> Okay. aparte de tu profesión Joaquín, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Pues mira, yo fui de los iniciadores del rock and roll en México me hubiera gustado ser músico y todavía toco y todavía compongo algo de rock, tengo un estudio de grabación y hago eso y la otra es que hago fotografía aparte de la fotografía científica y eso fotografía no científica ¿verdad? Okay. Y, y, y me hubiera gustado ser fotógrafo o, ¿O músico? ¿Verdad? Sí. Bueno, Joaquín. Qué buena, Joaquín. ¿Qué profesión jamás ejercerías? Cualquier cosa administrativa. Tengo un defecto enzimático desde que nací para entender esas cosas. Joaquín, si el cielo existía y te encontraras al Dios que tú quieras en la puerta de tu entrada, ¿Qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Pues que a pesar de todos los errores cometidos en mi vida, hice algunas cosas que me permiten pasar. Joaquín, muchas gracias. Muchas gracias. Ronnie, ¿cuál es tu palabra favorita? Híjoles. Familia. Familia. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? La muerte. muerte. ¿Qué es lo que más te causa placer? Escuchar música. ¿Qué es lo que más te desagrada? El sufrimiento. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? Cualquier instrumento musical. Okay. ¿Cuál es el sonido o ruido que aborreces escuchar? El llanto del dolor. Okay. ¿Cuál es tu grosería favorita? Coño. Coño. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Híjoles, me hubiera encantado... No, mira, ser chef... ¿Te hubiera encantado? O... De incursionar en, en las artes policíacas, detective. Ok. ¿Qué profesión jamás ejercerías? Leyes. Leyes. Si existe el cielo y ahí te encuentras al Dios que tú quieras, ¿qué te gustaría que Él te dijera en tu llegada? Mira quién te ha estado esperando. <risa> Muchas gracias, Ronnie. Al contrario. A ti, a Joaquín, que no sé dónde anda, pero aquí andaba, les agradezco en todo lo que vale su tiempo, su amabilidad, su generosidad, pero sobre todo este espíritu que suma a favor de las mejores causas en este maravilloso país al que yo le debo tanto. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Ronnie, por todo y sobre todo por haber compartido durante esta hora y media, lo que muchos estaban deseosos de escuchar. Muchas gracias amigos. En cinco segundos, corto la transmisión si para ustedes no existe alguna objeción. Al contrario, te lo agradezco. Muchas gracias. Cinco, cuatro, tres, dos, uno.